qué perla bien gracias ahí están las principales informaciones del día eh, esa otra parte ahí de la migración que no sabe qué hacer con que no sabe cuál será el destino de la, del plan de regularización y el registro civil de haitianos bueno que el consulado haitiano en República Dominicana tenga bien de cumplir este décimo, no, no recuerdo por dónde van de los acuerdos de los años 30 a la fecha, sin cumplir. Pero ahí vamos. Bien amables televidentes, vamos a ver, hoy, como vieron en una de las principales, tenemos el tema para tratar con ustedes de inicio del espacio de mañana, Temístocles, Montaz y otros involucrados en caso de corrupción o de Brex podrían ser enjuiciados nueva vez. El Ministerio Público consideró que la nulidad a favor de los ex ex legisladores Rudy González, Julio César Valentín, el actual presidente de la Cámara de Diputado Alfredo Pacheco, el presidente interino del PLD, Temístocles Montás, Máximo de Olio, Radamex Segura y Bernardo Castellanos, fue irregular. Por lo que abre la posibilidad de que estos sean injuiciados nueva vez por el, el caso de corrupción de Odebrecht. La declaración está en manos del juez, la decisión está en manos del juez de José Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de atención permanente del Distrito Nacional quien en la tarde de ayer conoció los archivos definitivos a, a personas excluidas de las acusaciones del caso. Ayer se llevó a cabo la continuación del juicio de fondo seguido a los seis implicados en el sonado caso de Odebrecht. De turno se desarrolló el interrogatorio de, Marco, de Marcelo Hocker, testigo clave del Ministerio Público, con el cual busca demostrar que la empresa pagó 92 millones en sobornos para favorecer con las obras del Estado. Vamos a ver, Yerjan la antigua. Mira, eh, es importante destacar que los que fueron favorecidos con este archivo, eh, en principio se decía... Eh, que, que no era definitivo, luego que era definitivo. Resulta que ayer descubrimos que realmente eh, no se había cumplido con el requisito legal de acuerdo a lo que estableció el, el juez. Las personas que fueron eh, beneficiadas con estos archivos definitivos fueron Rudy González, Julio César Valentín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sí. Anoten esos no nombres ahí. Un cambio ¿Eh? terrible el ambiente. Exactamente. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se había beneficiado de un archivo definitivo. El presidente interino del PLD, Temístocles Montaz, Máximo de Olio, radamés Segura, Bernardo Castellanos y César Sánchez. Eh, creó mucha confusión ayer sí. ¿no? en los medios de comunicación el hecho de que se declarara inadmisible. Eh, y entonces el juez explicara, y por eso él lo hizo, eh, para que no hubiera, eh, eh, hubiera confusión en la población. Sin embargo, los medios terminaron confundiéndose, la mayoría de ellos, porque en principio se declaró inadmisible. Pero el juez explicó que es que los archivos realmente no existen, porque según el juez no fueron notificados a la parte eh, y esto ha provocado... Quedó en el aire. Incluso, exactamente, se quedó como en el aire. Incluso, vi ayer a, a Cristóbal Rodríguez, un experto eh, eh, jurista de la guerra constitucional, que decía, pero, ajá, eh, pueden o no pueden, porque se quedó como en el aire. No, eh, claro, el juez advirtió que él iba a decir una parte en voz y que otra parte la iba a establecer no de manera escrita en su dispositivo. No tenemos todo, todavía acceso. A esta parte de dispositiva, por lo que quizá entrar en la profundidad de lo que es el fondo de, de esta decisión eh, de, del magistrado Alejandro Vargas sería quizás eh, eh, apresurado de nuestra parte. Decide, en principio, el Ministerio Público eh, manifestó sentirse contento con esta decisión. Y eh, ellos manifestaron que está ahora en su criterio de si levantan o continúan la investigación contra estos ¿verdad? encartados que hemos mencionado en el día de hoy. a ser cuestionado, eh, Wilson Camacho, que es la, la, la, la principal figura del Ministerio Público, estableció que esto se había hecho de manera mañada y que estaba ahora en el criterio del Ministerio Público determinar si continúan con la investigación a estas personas quiero repetir, Rudy González Julio César Valentín la mayoría son del PLD eh, en este caso Alfredo Pacheco que es el presidente de la Cámara de Diputados no le caería bien al PRM ni al gobierno eh, que se lleve a los tribunales a Alfredo Pacheco eh, tenemos a Temístocles Montaz el presidente interino del PLD Máximo de Olio Radamés Segura, Bernardo Castellano y César Sánchez. Lo importante es, sería, con relación a esto, que si hubo, como eh, efectivamente dice Wilson Camacho, uh -huh. si hubo maña, si hubo mala fe en el caso de estos archivos o estos intentos de archivo, yo creo que el Ministerio Público tiene que inmediatamente iniciar acciones en contra del ex procurador, Jean Alain, incluso in, eh, en contra de ellos mismos como institución porque recuérdense que el Ministerio Público es indivisible sí. y que quienes estaban en el Ministerio Público al momento había que ver quién autorizó estos archivos, quién los eh, intentó llevar a cabo, no sé si Wilson Camacho no tenía conocimiento de esto, eh, si Jenny Bernice no tenía conocimiento de esto, eh, pero sí es obligatorio, eh, es mandatorio que el Ministerio Público inicie una investigación profunda y exhaustiva con relación a estos archivos con el caso de Odebrecht y que naturalmente someta a la justicia a aquellos que pudieron, pudieron haberse aprovechado del poder para beneficiar a algunos de los encartados. Mira, realmente esta es una figura en que está en manos del Ministerio Público, la de promover para darle una salida jurídica y acelerar hacia una hacia la consecución de un objetivo mayor, diría yo, ¿verdad? Uh -huh. Que es una técnica y que está bajo el aval del artículo de 81 si cumple con, esta, con estos requisitos y precisamente se nos vendió la idea en aquel momento de que era viable el, el archivo por algunos casos, en la razón de que estos se convertirían en, en hacedores de una especie de testimonio que los llevara a otra etapa con respecto a lo que verdaderamente o lo que mayor responsabilidad presentan las investigaciones. Nosotros nos opusimos y decíamos que cómo era posible que se hiciera un acuerdo frente a un ente o un individuo confeso de haber cometido los actos que se le imputaban y que éste procurara una especie de salvoconducto a través de un acuerdo de no ser perseguido, en este caso los de Odebrecht que al poco tiempo terminó demandando al Estado Dominicano de un resto de unos 750 millones de dólares. Y uno se decía, pero ¿y qué negociación es esta? Cuando ni siquiera se ha comprobado que fueran estos los que están los mayores implicados en el caso. Me refiero en aquel momento, porque eran ¿cuántos en aquel momento? 16 ¿O 14? ¿15? 14 en principio. Ok. Y terminaron estos seis. Los demás fueron favorecidos. Entre ellos teníamos la idea de que Temisto Clemontáz no era un archivo definitivo, sino provisional. Uh -huh. De ahí es que parte que mi posición siempre yo me he referido al presidente interino del PLD, de que recuérdate Temo que tú eres, tú eres un preso de confianza porque se supone que en cualquier momento lo que está provisionalmente hecho puede revertirse y volver para atrás, que podría ser este el momento que yo alegaba en aquellos momentos. Siempre lo he hecho. Nunca he dejado de mencionar a Temo en condiciones de preso de confianza. Sobre todo de Danilo Medina, que lo aúpa, a, a lo regresa al PLD por condiciones de estrategia y política y lo convierte en presidente interino del PLD. Ahora, con respecto a esto, a este procedimiento que ya he dicho, amparado en los elementos que comprueben que reúnen las condiciones y este caso siempre he tenido la convicción de que no reunían las condiciones, por ser el Estado la víctima, en principio, que es el, la, el, de, el, el, el patrimonio de todos los dominicanos, que no solamente le ha costado vidas, sangre, sudor, piedra, policía herido, poli, eh, me refiero a los casos en los que se han tenido que hacer revuelta para lograr hacer un puente, por, por poner un caso, y saber que este puente, a la vez que era una necesidad, teniendo el dinero, se convirtiera el puente en el mecanismo de mayor traición al presupuesto o al erario público, porque servía de fórmula para, para sobrevaluarlo y, y en base a esa sobrevaluación cargar a las arcas dominicanas, ese costo, que no solamente era el costo de la revuelta. Debemos cargarle el costo que tenía lo que era realmente calculado en 100 millones de pesos, convertirlo en 300 millones de pesos. Ahí es que radica lo grave de este hecho y por lo cual nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que era improcedente este archivo. Y mira qué cosa. Son hasta malas mala cosas los lo que lo promovieron. ¿Ya, ya En razón de que hicieron una, un, un evento público donde están disfrutando de sus libertades porque su caso se archivó. Uh -huh. Y lo dejaron en, en el aire. Esto es increíble. Yo voy a esperar que el juez Vargas eh, dictamine para saber sí. qué es en realidad, como decía Cristóbal Rodríguez. ¿E o no es? Sí, mira, aquí está el tweet. Uh -huh. Dice Cristóbal Rodríguez. Y, y cito a Cristóbal Rodríguez porque es uno de los juristas más sí. experimentados de y la tiene República Tiene mucha participación pública y dominicana. Dice él: vamos a ver, eh, muchachos, si pudieran, ¿verdad? Vamos a ver. La solicitud de levantamiento Soporte del archivo aquí. es inadmisible. ¿Verdad? Dice, dice Cristóbal, cito. Vamos a ver, la solicitud de levantamiento del archivo es inadmisible. Al mismo tiempo, el archivo en términos reales nunca se produjo por una irregularidad en la notificación. La pregunta sobre la que perdiste la duda es, ¿volverán o no los beneficiarios de, del archivo al proceso? Esto ayer lo dejó claro el Ministerio Público. Dijo, nosotros vamos a evaluar, es decir, la puerta según el Ministerio Público, la posición del Ministerio Público, porque incluso había un abogado que dice, no, nosotros estamos contentos porque se declaró inadmisible. Entonces dice el Ministerio Público, no, nosotros estamos contentos porque... Eh, eh, eh, eh, el, el juez ¿verdad? entiende que no existe. No existe y entonces pues, tenemos el campo abierto para seguir. Entonces eso sembró una duda que naturalmente va a traer un debate jurídico. Eh, Tú dijiste algo, Jean alan uh -huh. y vi en la madrugada de hoy, un, en el Instagram de Marino Zapete, que pareciera más de lo mismo, pero no lo es, en el sentido de lo que le hemos cargado a Jan Alain, que es el, el inefable exprocurador para muchos de nosotros. Pero él pone en relieve la foto de un individuo que se dice ser un asesor importante del tema de, de la superación personal que aparece incluso saludándose con Margarita pero el tema es Jean Alain quien en una ocasión supuestamente ese asesor fue el que sirvió de canal para comunicarse con todos los implicados del caso de Brexit en el cual él le exigía que no se refirieran mal a él porque será la catapulta para ser el candidato a la presidencia si Danilo Medina no iba. Eso lo devela hoy Marino Zapete en Jarabe de Palo. Es decir, que utilizaron el caso, y no digo yo que se le olvidara o que dejaran con esas torpezas, porque eso es el torpe, porque tú has hecho que un país te acepte prácticamente. Que temo que el otro, que el otro, se reintegraran a sus labores normales. Así es. Como no encartados. Y ahora, no me, no me queda otra que esperar a que el juez nos devele qué fue la actuación que hizo el Ministerio Público y nos hizo creer que a este grupo, porque entonces sería otra la historia, ¿eh? porque no puede ser que se le diera oportunidad, y es un daño mayor a ellos mismos, por parte de su, de su jefe político, porque le dio la oportunidad de que reintegraran a la política, hicieran si proselitismo, fueran elegidos como candidatos, no tuvieran problemas, y todavía son gente que ahora a la fecha no tienen la condición que tienen eso, que están siendo juzgados. Mira, a propósito de eso, es bueno explicarle a la gente eh, sí. sobre el archivo. Y yo tengo aquí el Código Procesal Penal, ¿verdad? Esto a modo didáctico, el artículo 281 que establece lo que el archivo y dice: el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando vamos a enumerar. Es uno, parte. no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho. Eh, yo creo que ahí no encaja porque, no encaja. porque evidentemente el hecho Descartado. Eh, eh, ocurrió. Dos, ¿un obstáculo legal impide el ejercicio de la acción? No veo ningún obstáculo legal con relación a, a los encartados. No, la parte que tenía que ver con los papeles o documentos de Brasil, porque tenía que hacerse una solicitud oficial al Estado brasileño o al fiscal general para poder tener acceso y tener una combinación de la investigación con lo de allá y lo de aquí, que ahí fue cuando él fue a Brasil... Pero, ajá, pero eso con no, relación a esa prueba, pero habían otras pruebas. Bueno, Como las, las, pruebas la, la, las pruebas de aquí estaban en, en todos los manejos en lo que fue pagado por, por, por el Estado a Odebrecht. Entonces, el número tres, no se ha podido individualizar al imputado. Es decir, identificarlo dentro de los tipos de penales que se que se están incluyendo dentro de, de, de esta... Y todos tenían un, un, una partecita del pastel. Eh, exactamente. Lo que había que ver es si, si encaja ahí. Por, ¿Por qué nosotros citamos... Esto? esto Porque el Ministerio Público, para solicitar el archivo eh, tan, eh, definitivo de esos expedientes, tenía que justificar todo esto. ¿eh? Tenía ese... que justificar todo esto. Y dice, número cuatro, el, eh, los elementos de prueba eh, resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. Entonces tú dices, bueno, no tengo cómo, cómo llevar a esta persona a juicio, déjame eh, solicitar eh, el archivo. 5. Eh, concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable Ya, eh, por ejemplo, la persona tiene algún tipo de problema de demencia eh, No tenía control de sí mismo cuando, cuando se cometió la acción, ese tipo de cosas El número 6 es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal Tampoco encaja en este caso Primero, los, los encartados no están locos no. ¿Verdad? No tan loco. Y, y segundo, era una infracción penal. Eh, y, y, eso, está, y, eso, y, y eso está bajo. Y está penalizado, bajo, ¿verdad? Eh, el, el Código Penal Dominicano. Siete. La, la acción penal se ha extinguido. ¿Se extinguió la acción penal? No. Eh, ocho. Las partes han conciliado. Nueve. proceda a aplicar un criterio de oportunidad que yo eso no es veo, de, de justicia no rogada no, no encajaba nunca. Eh, eh, ¿Dónde encajaba ahí la solicitud verdad de archivo eh, de, de estos encartados? Mira, por eso que te digo, una cosa será el día después de que esta sentencia salga de, a la luz pública, para saber qué en realidad prosiguió al hecho a la, ...a la acción del Ministerio Público de entonces... ...porque este artículo... ...establece claramente... ...dos aspectos... ...el mecanismo de que extingue o que, o que no extingue el, la acción... ...entonces cuando tú tienes un catálogo... ...en el cual el Ministerio Público debe sujetarse... ...para promover esta figura... ...que es justicia rogada a favor de un imputado es porque el Ministerio Público también va a engrosar o va a tener fortaleza en su presunción de culpabilidad en contra de este que está siendo juzgado en el otro lo que encuentra es la vía de fortalecer el caso en sí mismo porque va como midiendo el grado de participación también de estos y en qué puede cooperar a la, al fortalecimiento del, del caso principal. Entonces, es una situación de negociación que se da en esos momentos y que creíamos que se había dado en aquel momento. Y ustedes recuerdan las declaraciones de Temo que, que, que entonces lo, lo, lo, de forma directa dijimos, ah, pero que Temo dijo todo lo que él sabía, y no solo eso, que amenazó con decir más. Sí. Y a partir de ahí se, se aquietó el asunto y quedó, y quedó libre. Miren, el artículo, el juez Alejandro Vargas ayer especificó, y él citaba el artículo 200, bueno, no citaba el artículo, pero sí se apegaba a la ley, y entonces eh, lo que él establecía es lo que está contenido en el, en el, en el artículo 282 del Código Procesal Penal que establece, cito. Eh, a, antes de disponer el archivo invocado eh, o invocando las causas previstas en los numerales ¿verdad? anteriores, el Ministerio Público debe ponerlo en conocimiento, pero eh, de la parte querellante. Pero ¿qué pasa? La ley aquí dice que es específicamente de los numerales 4 y 5. Repito, antes de disponer el archivo, Total. invocando las causas previstas en los numerales 4 y 5 del artículo presente, el Ministerio Público debe ponerle en conocimiento del querellante o en su caso de la víctima que ha solicitado ser informada sobre su domicilio. Entonces, Pero, si okay. leemos el 4 y el 5, ¿cuáles son? Los elementos de pruebas de insuficientes, o concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable. Es decir, que incluso hasta la propia evaluación del juez hay que ahora someterla a ver qué tan apegada a la ley fue. Porque bueno. específicamente aquí dice que eh, tú tienes que informarle a la otra parte, claro. a la parte creyente, pero te dice la ley que es cuando se hace utilizando los artículos 4 y 5. Es decir, que ah. si los archivos eh, se hicieron utilizando otros artículos, eh, otros numerales, sino no los el 4 y el 5, entonces no aplica lo que dice el juez. Porque entonces tú no. Eh, eh, aquí te hace eh, de manera específica, te dice que cuando, antes de disponer el archivo, invocando las causas previstas en los numerales 4 y 5, no te dice de todo. Es decir, que si, sí, si el archivo se solicitó y reúne eso ya. No invocando esos dos numerales, sino otro, entonces la, la decisión del juez se cae porque entonces se contradice la ley. Bueno, y hay que ver el y Te voy a decir algo. Esto, como he dicho al, al, al inicio, esto es un... Está en mano, es decir, esto es un mecanismo a, eh, que el Ministerio Público tiene la facultad, pero también la víctima tiene la facultad de oponerse uh -huh. y apelar tal pedimento. Pero recuérdate que al el Estado no convertirse en víctima o eh, parte civil, el Ministerio Público es el que representa al Estado. ¿Quién estaba contra, conjuntamente con el Ministerio Público? ¿Entiende eso? Sí. El Estado, por primera vez, después del, del decreto 221, eh, eh, que dio el decreto de, de, de designar los abogados que se convertirían en los en parte civil, en nombre del Estado, el que recientemente eso no ha existido y es ahora que se va a poder proceder como tal. Entonces, si es el Ministerio Público que ha propuesto esto y en un caso de corrupción la víctima es el Estado, ¿qué mecanismo tiene el Estado para apelar o oponerse a esto? Ya yeah, yeah. <risa> ya. Eh, yo quiero que me eh, esto le va a dar una tareita para los consultos nuestros de San Francisco y de la región pero la verdad es que nosotros hemos estado claros de que nunca este caso por lo que sucedía en ese momento en Brasil y por lo que hoy todavía guardan prisión muchos expresidentes, vicepresidentes ministros, policías, generales y esposas de presidentes primeras damas incluyendo a Joao Santana y a su esposa que operaban desde aquí y quien renuncia en el 15 para no afectar la campaña que él mismo propiciaba al presidente Medina. Todo eso son elementos que comprueban que había un estado de corrupción en ese manejo de Odebrecht en el Estado Dominicano, al punto que en el 12 vinieron aquí, se instalaron como oficina y desde aquí era que ellos repartían los, las coimas esto no es sencillo, ahora se destapan los grillos, y veremos entonces si temo que ha estado supuestamente, conjuntamente con el resto que le dio pero no, a favor pero no solamente menciona temo menciona también a Alfredo Pacheco como vamos a mencionar de la dos parcelas, sí. verdad Porque está el presidente con, con de la Cámara de Diputados todo señor. Pero ya lo... no estamos hablando de un presidente de un partido. Todo lo no, que estaban... No, no, no, no, Ahora estamos hablando tam también del presidente, del... del presidente de la Cámara de Diputados sí, actual. Pero... Imagínense ustedes, a Alfredo Pacheco a lo... a caminando lo... para los tribunales. A los tribunales. Eso bueno. será posible en la República Entonces, Dominicana Todo también? esto, pero por primera vez vemos corre... que se pueda, espero que se pueda corregir Ojalá. una falta de esta naturaleza. Que en principio, en términos populares, es aprovechable para lo que queremos justicia. Vamos a esperar entonces cómo, qué nos va a decir el juez en la parte dispositiva que él se reservó y que debemos de saber al momento que la emitan. La pregunta del día. Vamos a ver la pregunta del día. Mm. La pregunta del día dice, considera usted... Temisto Clementaz y otros involucrados en caso de corrupción o de Brexit deben ser enjuiciados nuevamente.